¡Felicidades, Kairos! ¡Felicidades, Kairos! ¡Felicidades, Kairos! Nosotros hacemos teatro, hacemos danza, tambora, cualquier tipo de arte en el cual podamos eh, como entretenernos, eh, aprender, eh, Conocernos y saber el talento que tenemos es algo con lo que podemos llegar a contar historias a um, eh, No perdernos en otras cosas las cuales no nos convendrían muchísimo Y eh, el hacer arte es como tú mismo te expresas, tú mismo sueltas como lo que llevas por dentro Sales de la monotonía totalmente la que tienes, eh, te sales de, de ese... Um, entorno en el cual te obstruyes tanto y en el momento de que tú haces arte logras completamente estar en otro mundo La alianza de Caíros es muy importante para nuestro distrito ya que fomenta el desarrollo cultural para nosotros los jóvenes eh, nos ayuda mucho a hacer esos espacios que tenemos libres para llenar de los reconocimientos la, de, la, de la cultura histórica eh, de, de nuestro país. Lo hacemos muy productivo, ya que a veces no encontramos algo para hacer, entonces a veces lo podemos hacer cosas de vida. Gracias a, esa, a la OFP eh, podemos contar con esos buenos tiempos nos, eh, nos mucho de conocimiento y nos ayuda a desarrollarnos como personas. Compartir con otras personas es algo supremamente importante, ya que cuando yo le doy, usted me entrega y estamos haciendo una retroalimentación y esa retroalimentación mantiene nuestro cerebro activo y un cerebro activo vive mucho más tiempo. Es decir, es benéfico para nuestra salud y en general para todo. Entonces yo diría que eso es lo que quiero, ese es el mensaje que les doy a los compañeros de Canadá y que hagan arte, que lo muestren, sin importar cuál sea la expresión. Todo lo que nosotros hacemos es valeroso e importante porque siempre va a haber una persona interesada en poder entender lo que están haciendo otras personas alrededor del mundo. De todas formas, yo no dudo, a todas más personas les doy un saludo, porque yo no soy vivo, un ser mestaduto, y yo voy para adelante porque mi persona sí pudo. Así que a todos les doy un saludo bien grande, a toda esa gente que es gigante, porque yo miro un 80 pero cuando los miro así se si dan cuenta, son altos, son gigantescos. Pero yo les doy como un gran saludo y eso es lo que les ofrezco. Hoy no está haciendo Provengo esto para que fresco, por supuesto porque hace bastante calor, pero el día de hoy hago protesta, porque la TSI se manifiesta. Un saludo para los extranjeros, noticias extra, para vosotros. Kairos y la OFP trabajamos para transformar la vida de las y los jóvenes y construir un mejor futuro para nuestra región.